Los coches de Fortnite han sido revelados Al parecer la fecha indicada para los coches sería mañana mismo Y tendríamos en la nueva actualización 13.40 La llegada de los coches a Fortnite Tal y como predijimos. En anteriores videos. Así que estará toda la información y filtraciones. Además del nuevo tráiler en este video. No pueden perderse nada. No olvides utilizar el código MisterDeneox en la tienda de Fortnite para apoyar a la Neox Army y ser los más guapos de vuestra casa. Recordar que hago directos todos los días en YouTube. Así que hermanos, activen la campanita para no perderse ningún directo ni ningún video. Aquí debajo en la descripción les dejaré una información muy importante. Yo soy MisterDeneox y empecemos con el video. Recordar, estamos sorteando 5.000 pavos por los 400.000 suscriptores del canal. Estamos demasiado cerca de esa cifra y vamos a celebrarlo regalando 5.000 pavos. Lo único que deberán hacer para participar es estar suscritos al canal ahora mismo con la campanita activada y pasarse por el primer link que tienen en la descripción para poder participar. Dos sencillos pasos, hermanos. Debajo en el comentario fijado también se los dejaré. Espero que tengan... ¡Mucha suerte! ¡Cracks! Finalmente, el agua de Fortnite bajó a su nivel mínimo y por fin hemos podido ver cómo Fortnite ha añadido los coches o autos, como prefieran llamarlos, al juego online. Con la llegada de la nueva noticia han aparecido nuevos teasers y un nuevo tráiler filtrado que nos muestra cómo realmente sí que es cierto que Fortnite ha decidido meter estos vehículos en el juego. Así que presten atención, en primer lugar, vimos el lanzamiento de esta imagen que están viendo en pantalla, donde nos muestra Fortnite, un coche de carreras que estaría llegando muy pronto, pero además llega acompañado de un texto donde pone Whiplash, traducido al español esto significa latigazo, entonces... ¿Qué sería lo que Epic Games quiere decirnos con Whiplash? En este primer teaser de los coches a la llegada en Fortnite. Podría tratarse del nuevo modo de tiempo limitado que deberían meter para los coches mañana junto a la actualización o una pequeña indicación acerca de que no corramos demasiado con los vehículos ya que podrían dar latigazos y probablemente si nos chocamos con el auto podamos recibir daño a los conductores. La segunda de las imágenes mostradas en los teasers fue esta de aquí, la camioneta. También llega acompañada de un nombre, Bear, por lo que nos hace pensar que el coche de carreras puede recibir el nombre de latigazo y el coche de montaña podría estar recibiendo el nombre de Bear, el oso. Así que en este segundo teaser vemos que la llegada del auto de Fortnite es inminente. Y vemos como además, poco a poco, nos están mostrando todos los autos que van a llegar al juego, con la próxima actualización en Fortnite. Después de esto, llegó el tercero de los teasers. Lógicamente, el camión. Donde en esta ocasión, el teaser nos muestra que recibe el nombre de Mudflap. Traducido, significa, solapa de barro. Entonces... Imagino, esto significará que el camión es el más robusto y corpulento de todos los vehículos, que probablemente será el que más vida tenga después de todos. El gran camión debería tener menos velocidad que cualquier otro vehículo por sus grandes dimensiones, pero sería más seguro y robusto que ninguno. Donde finalmente pudimos ver el último de los teasers... Nos muestra la llegada de los cuatro tipos de vehículos que estarán llegando al juego mañana. Donde vemos el vehículo convencional, el normal, el más casual de todos. El vehículo de carreras que recibe el nombre de Whiplash. El camión y la furgoneta de montaña. Entonces, definitivamente, estos cuatro serían los vehículos que podríamos coger por el suelo de Fortnite. Es decir... Por aire ya estamos protegidos con el chopa. Por agua ya estamos protegidos por las lanchas. Y por tierra ahora tendremos a nuestra disposición cuatro tipos de vehículos. No solo eso, sino que esto vino acompañado de un tráiler. Un pequeño tráiler donde nos muestran un teaser pequeño acerca de la llegada de los carros. Miren el tráiler a continuación. ¡Hermanos! Esto es todo por hoy. Espero que os haya encantado este vídeo y toda la información. Si es así, no olviden dejar su like en el vídeo y compartirlo para que todos sepan de la llegada de la nueva actualización a Fortnite.